Hemos vuelto por nuestra parte a la conciencia de los niños perdidos. Ni el bisú, ni maquillajes, ni subversiones de moda. Terapia común entre los comunes para un mundo que se desmorona. De la mano de enormes recuerdos, nos hemos puesto a traficar nuestros deseos para verdadera alianza. Navegamos poco, mas hemos navegado con suerte. En nuestro itinerario hemos encontrado bálsamo contra la barbarie en los amigos. Hoy nos detenemos a celebrar por ello en algún lugar de esos que ignoran. Desde aquí decidimos que haremos lo que tendremos que hacer y que el mundo gire. No admitimos el compromiso por nada hasta no haberlo calado en la vena, veneno, de ahí la sangre precisa. Posiblemente nos echaremos de cara contra el lodo por el gusto de ensuciarnos y contraeremos máscaras que odiaremos el día de mañana. Esta es nuestra obsesión, nada podemos hacer. Es tan nuestra que no los privaremos de ella, mucho menos les pediremos permiso nos llamaremos por nombres extraños, bailaremos en el lugar que nos plazca, nos reiremos con gusto de nosotros mismos en sus caras o quizá volvamos en odio contra ustedes. No podemos prometerles aquello que no poseemos, no tenemos la verdad, no tenemos las respuestas. no tenemos una moral, no tenemos una moral sin